por parte de la cadena Telemundo en el programa Suelta la sopa como la primera dama en este pasado puente se fue de compras por Beverly Hills un hecho personal, sin embargo este video eh, generó un trending topic llamado Beverly Hills que hasta el momento lleva unos 30.000 tweets solamente este martes y algunas personas y el sitio aristeguinoticias.com reportó que habían desaparecido por la presencia de bots eh, Habría que confirmar eso, entonces realizamos un análisis más completo Que el que hizo el sitio web Y vemos de entrada que aparecen varios trending topics generados por bots Que son Guerra de Profesionistas 2015 con apenas 10.000 tweets Y más asqueroso que un chileno con apenas 600... 12 tweets, entonces eso ya empieza a sonar extraño. Así es que eh, revisamos todos los tweets generados por Beverly Hills con esta palabra y nos encontramos algunas sorpresas, algunos mensajes repetitivos que también lo reseña el sitio Oristegui Noticias.com y graficando toda esta masa de tweets, pues nos encontramos que sí, sí tenía razón la la gente que lo denunciaba, si sí, hay un cinturón de bots aquí y no solamente podemos comprobar que hay este, un ataque de bots al, al hashtag, todo esto que vemos aquí son conversaciones entre las personas, sino que encontramos un, una, un, un tipo de bots bastante característico que son de Quintana Roo que en el pasado han emitido este vamos aquí a hacer un, un zoom sobre los bots ¿no? para que ustedes entiendan los bots son aquellos que no interactúan con nadie como este que está aquí aislado o como este que es GSTVVHRRA como Gustavo Herrera pero que no, no conversó con nadie y en, en, en masa digamos que crean este, este cinturón de bots entonces nos pusimos a analizar qué escribía esta cuenta y encontramos que Gustavo Herrera no publica nada personal. Solamente repite tweets de notas, como en este caso lo de Beverly Hills, junto a otros, y también encontramos que junto a este usuario falso aparecen más que repitieron en el pasado el 26 de marzo esta campaña en Quintana Roo. Pues para callar este voces disidentes, puede ser que sea parte de los bots del gobernador Beto Borges así que bueno de entrada podemos confirmar que sí hay bots en, evitando que, que el hashtag y que la tendencia verbal y hills aparezca y que también existen dos hashtags impulsados por bots guerra de profesionistas 2015 y más asqueroso con chileno que están evitando que verbal y hills que tiene un mayor volumen de tweets muchos los pues aparezca. buenas noches.